Bienvenidos a Hostelco 2016. SAMIC acude fiel a esta cita tan importante dentro del sector a nivel nacional e internacional. Hoy, junto a nuestras novedades, presentamos el resultado del esfuerzo individual y colectivo de las personas que formamos SAMIC y que trabajamos con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros distribuidores y usuarios con el mismo espíritu e intensidad como hace más de 50 años. Entonces la gente está preguntando molt por todo el tema de la cocción al buit, Estan están dando cuenta que es un tipo de cocción, un tipo de, de procés que está fent estalvi, y entonces nosotros, en tener novedades sobre estas máquinas, podemos hablar con el nostre cuiner, el Enrique, y aprender més sobre aquest tipo de, de cocción, que estem seguros que será el futuro en el mundo culinario. Desde las embasadoras, pasando por todo el tema de cocción, sus beat, smart beat, la gama completa desde el 4, 6, 8 plus y sobre todo mucho, mucho, mucho el tema de las nuevas embasadoras. Están teniendo bastante aceptación. Hemen diken bi lujibete actorikoan envasadoran da family berrile, danan eh, impresora akin, programa berrile egiteko, eta bueno, abantze berri batzuk pinzizko unakin. Eta baita de gente gustatzen aizako, eta, eta e, galdezka izago, e, producto hiratik. Hemos dividido el stand en tres zonas. Una de las zonas es, precisamente la que tengo atrás, que es la zona Smart Bid, donde hemos hablado y conceptualizado ¿no? la, la tendencia de lo que es el vacío y la baja temperatura. Por otra zona donde hemos dado de comer a la familia de Samik, que bueno, pues hemos dado alrededor de eso, lo que comentaba, 200-220 comidas. Y otra zona que es de preparación, donde se ha encargado un cocinero de estar haciendo demostraciones, pues desde cómo pican nuestras máquinas hasta cómo poder limpiar una rejilla con muchísima facilidad. En Sumic we always focus on strong foundation. For many years of foundation that we built, we always believe in innovation. Consistency is one thing Sambic has proven. Look at our new range of Zubik product and vacuum packing machines. These are technology improvement along the years. We have worked very hard to achieve this, and we would like to spread this throughout the world. Mais uma vez, estamos presentes na feira no Hostelco em Barcelona, onde temos os nossos produtos expostos com grande procura, com visitas muito agradáveis de muita gente de todos os cantos do mundo, uh, incluindo portugueses, que é, digamos, uh, quem eu represento aqui neste neste evento. Agradecer a a los distribuidores y clientes finales que han venido desde Canarias. Sabemos el esfuerzo que tenemos que hacer ¿no? los canarios para llegar aquí en cuanto al tiempo, los gastos y demás. Desde ya agradecer la confianza de nuestros clientes y mantener el compromiso de seguir siendo, igual que ayer, hoy y mañana, la elección acertada.